Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy José y estamos aquí en nuevo video de reacción para el canal. Bueno, ya me cansé de ver tanto anime que capaz me... Nos puede dañar un poco la cabeza, ¿no? De todas espadas eh, y no sé. Pero bueno, vamos a una video de reacción normal. Nada turbia. Vamos a volver a reaccionar a mi canal. ¿no? El eh, remedio ante. Ok. A reaccionar unas palabras de mi canal porque se me salió de los huevos no sé me falta reaccionar a algunos vídeos que capaz no no le he visto y bueno me gusta creo que soy masoquista me gusta no no me gusta solo que por curiosidad a ver cómo caga mi infancia en algunas cosas bueno bueno ya vamos a reaccionar primero a este corto eh, que bueno su día ¿no? que se llama The Scoop Ok, dura solo a 10 segundos, así que vamos a ver qué es este y está. Como podemos ver acá está todo deformado, es con una trompa de elefante. Shaggy es el único normal y tiene una estatua normal. Y lo demás está todo bajito. Shaggy no es alto, solo que lo demás está más Como aplastado. Para eso. Ok, ya. All right, gang see who's been harassing these children at this carnival. Okay. Zoik's! It's like late-night talk show host Jimmy Fallon! Mm -hmm. <laughs> and I would have kept beating the shit out of those kids too if it wasn't for you and your you you meddling kids and your stupid ass dog. Huh? <laughs> <El perro estúpido. laughs> ¿Eh? <laughs> <Okay. laughs> ¡Ah! Que termine esa tortura, paden esto ya <risa> que se está dando cuenta de que es un dibujo animado o algo así. Que solo no tiene pocas líneas, no sé, algo así. Sé? Se están volando de él, obviamente. Uy, se van Ah, que aquí venía un screamer. <risa> ok. Ah, y me acuerdo de que ya había reaccionado al a la parodia animal de Scooby-Doo también, que yo, como no me dejé con otro video, creo que esta fue la primera parte, después la segunda donde Scooby habla... Ah, acá está el video, ahí está bien. <risa> si sí, ya había reaccionado a ese video antes de Scooby-Doo. Ah. Habla con el público y bueno termina matando al <risa> camador o algo así, <risa> no sé. Ok, bueno, vamos a seguir haciendo otra cosa, bueno gente, estamos aquí oh, otro video, bueno vamos a reaccionar a este bueno de Melfus con doblaje, no acá se llama el el rosado y amodoso perro, en la panera de colaje el perro cobarde, ok. Algo que vi de... una serie animada que vi de chico Que bueno, sí me encantaba así también Y había cosas raras también, pero eh, del de, de canal, ¿no? A ver cómo lo deforma mi cañón en esto Y bueno, también por los memes, ¿no? Te lo juro por Dieguito Maradona <ríe> tan de acuerdo y... ok Bueno, vamos a seleccionar a este y a qué onda Oh, coraje creo que me dio COVID Tranquila Muriel, yo te ayudaré. Un te ha hecho mierda. A ver. Ok. Muy bien, así que está como un pescado de nutrido. Coraje bueno, deforme de las manos. La mano grande y los icos. Y justo se ve normal, decente. El que está bien dibujado va a sufrir. Así que ay, bueno. ¡Tranquila, Muriel! ¡Yo te ayudaré! ¡Perro okay. estúpido! es que puedes seguir asustando a este perrito? Una y otra vez, perra. sí o no, no, no lo creo. He sufrido este maltrato por mucho tiempo, anciano. ¿Maltrato animal? Y ahora, creo que es hora de hacer algo al respecto. Uh. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, perro estúpido? Siempre la metes en problemas. Y yo soy quien limpia el desastre. Cada... puta... vez. Eh, tiene razón, creo. No uh. puedes protegerla. Solo yo puedo. ¿Qué? Oh. ¿Qué piensas hacer conmigo? Oh. Las cosas que hago por amor uh. Justo no A he la visto mierda. El coraje. Ha pasado tiempo y no lo he visto Ale, Literalmente le arrancó la cara Se... Quiere tomar su lugar coraje Muy turbio Está justo aquí Muriel Donde siempre ha estado Ah, Estúpido perro Esto no has visto a Corraje Ha pasado tiempo y no lo he visto Está justo aquí, Muriel Donde siempre ha estado Estúpido perro Intercambiaron los roles Ok, tú, bueno Bueno, Zeta. Uf. No esperaba eso Pero bueno boludo esa foto del fuego también rara <risa> no sé ok creo que me gustó el, el video... este de la de que usan la cara de otra persona para ponerse ponérsela bueno en los cara del asesino creo que había visto una película así pero también me acuerdo que había un, un cómic de, de suiza squad donde harley quinn tenía la, la cara así de, de guasón y se la puso a ella o algo así no, Más o menos me acuerdo de ese cómic no, Eso me hizo acordar esta escena de colaje <ríe> Ok Vamos a ir presionando otra, otra más Para ver de mis cambios, a ver